Hoy me levanté en la mañana y me miré al espejo Mi cuerpo raro se encontraba y solo vi mi reflejo Y no podía hablar, nada podía expresar Solo sé que me quería escapar de este cuerpo infernal Ya no puedo aguantar este dolor tan peculiar Fui a pedir ayuda, pero nadie me miraba Caminando solo en la madrugada Me encontré a Neruda sentado en una grada Y me di cuenta que su alma lloraba Mi mente giraba como un tren vía. Miles de preguntas son las que surgían Pensé que era broma, vaya tontería Me fui a dormir y dije mañana será otro día ¿De qué sirve estar muerto si no recuerdos lo vivido? Mis fantasmas han vuelto, pero yo ya me he ido ¿De qué sirve estar muerto? La parte del trato ya se ha cumplido Mis fantasmas han vuelto, pero yo ya me he ido lo que digo es algo cierto No hay problema sí, ya está resuelto Quieres tener un enfrentamiento No puedes matarme ya estoy muerto Te miro la cara te enfrento Ya se acabó tu tiempo Escúchame vida lo siento lamento Ya cerré tu cuento Caminé y seguí Seguí, seguí andando Mi cabello se enfiebre Está explotando Los parlantes. Me están ayudando, no tengo cerebro. Igual estoy pensando. Sentí que no respiraba. Pero qué, por qué día. Me asusté al darme cuenta que mi corazón no latía. Sigo pensando en las cosas mientras mi sangre no drena.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 Sigo caminando en este lugar, no sé si estoy loco pero escucho el boom Paré en una casa para pensar, y esa casa se me hizo tan familiar Entré en la casa, boca bulla se sí oyó Mi familia lloraba y no entendía la razón Había un ataúd él me dio del salón, me acerqué y lloré al saber que era yo, mi mente giró, mi mente giró. Recordé cosas de antes que esto pasó. Mi mente giró, mi mente giró. Y una señora gritando. Cachó y se murió.